la familia les traigo el tercer video de este fin de semana que les había prometido espero que lo pueda yo subir hoy en la noche o mañana pero en fin vamos a hablar sobre la trayectoria del tercer trimestre como siempre ya este, subí el documento bueno, lo voy a subir en la sala de eventos de Aplan en el barrio para que lo lean con más calma Creo que el video va a ser un poquito largo Lo que quiero, si no quieren La primera parte es de lo que pasó el, Hace tres meses Desde hace tres meses, desde junio Hasta ahorita si es que si no quieren ver el video Sobre de esto uh, Esperen, adelante en el video Para que cuando llegue Vamos a ver Empecemos a hablar de era? Ajá el cuatro, cuarto trimestre, los autos, las metaventuras, adornos, adelántenle cuando lleguemos a la página número 7, quiere decir que ya estoy hablando sobre esa otra parte, porque va a estar un poco largo el video, pero antes de que la adelanten familia, um, no, no iba yo a hacer el video, nada más iba a hacer la traducción, pero... Me puse a leer otra vez el documento y siempre les he dicho que es importante leer estos documentos. Creo que la, la segunda forma que empecé a avanzar en el juego fue cuando empecé a leer estos documentos y, fue con, y me hizo ajustar mi, um, mis planes en el juego. ¿Qué es lo que quería yo hacer? Así es que les recomiendo que siempre lo lean para que cambien su estrategia. Es importante saber qué cambios vienen, cómo vienen para cambiar nuestra estrategia. Y creo que ya es hora, ahora sí, de que todos entendamos esto y empecemos a ver bien cómo vamos a cambiar nuestra estrategia, porque van a cambiar muchas cosas dentro del juego. Después de, de traducir el documento y leerlo otra vez. Creo que voy a hacer otro video explicando tal vez unas ideas de cómo podemos tener negocios en el metaverso, cómo asociarnos con otros jugadores, otros miembros del barrio, las diferentes opciones y cosas que tenemos que pensar para poder tener un, un negocio que nos dé ganancias. Espero hacer ese video el próximo fin de semana. Pero ya se me ocurrieron unas, se me ocurrieron unas ideas. Espero que, que ese video les ayude. Porque sí, creo que ahora sí será hora de cambiar nuestra estrategia totalmente. Porque se vienen unos cambios en estos próximos 3-6 meses que van a afectar cómo jugamos el juego. Pero en fin. Si me van a acompañar en todo el video, vayan por un cafecito, por un té, agua, unas palomitas, no sé, para que se entretengan mientras me escuchan hablar como loco. Pero en fin, vamos a empezar familia. Actualización de la trayectoria del tercer trimestre del 2022. Entonces, es desde, creo que es desde ¿no, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Desde julio, sí, julio, junio, perdón, julio, agosto, septiembre. Los últimos tres meses. ¿Sí? Sí, sí, sí. No, no. Siempre me equivoco. Enero, febrero, marzo. Abril, mayo. Julio, agosto, septiembre. Sí, sí. No sé por qué siempre eh, me confundo con eso, pero en fin. Desde julio hasta ahorita que termina septiembre es lo que han hecho los de Aplan. Otro trimestre está casi en los libros y ha sido uno para las edades. Las llamas han estado haciendo un esfuerzo adicional para hacer crecer la economía, las funciones, las asociaciones y la experiencia en la aplicación de Aplan. Y el trabajo se nota. Aplan está cada día más fuerte. De hecho, se han vendido más de 4 millones de NFT en Aplan y tenemos más de 100 meta Metaventuras, las empresas. Los NFTs, los 4 millones, son propiedades, exploradores, adornos. Todo eso son NFTs. Ya se han vendido 4 millones. No sabía que había, había 100 empresas, 100 negocios de jugadores. Son muchísimas. ¿eh? Y apenas, muchas de ellas están en, en forma beta. Combine, conviene el impulso que genera la economía con las herramientas y la conectividad que brindamos a los socios y desarrolladores que trataremos más adelante. Y podrá ver que Hablan es más que un juego de bienes raíces virtuales. Ya deja de ser un juego solamente de bienes raíces. Ya el juego no va a ser de solamente comprar y vender propiedades. Son ya importante que entiendan esto. El juego va a cambiar muchísimo. Importante cambiar esta estrategia. Si quieren seguir con la estrategia de comprar y vender, no hay problema. Pero creo, y muchos de ustedes han notado que se han dedicado a comprar y vender por muchos meses, que el mercado secundario ya no está tan, tan activo como antes. Ya no se le sacan tantas ganancias grandes como antes. Sí, y podrá ver que Hablan es más que un juego de bienes raíces virtuales. Importante entender eso. Hablan es una plataforma donde los creadores y emprendedores se conectan con la comunidad de manera que no era posible hace unos años. Creadores y emprendedores. Ahora, y fíjense que compré el libro que y, y, este, escribió Dirk, uno de los fundadores de Hablan, con otras dos personas. Aún no lo acabo de leer. Creo que me falta más de la mitad por acabo de leer. Pero es lo que ellos dicen. Que cómo van a llegar empresas al metaverso. Las personas van a hacer, abrir sus negocios. Necesitamos ser de estos creadores y emprendedores para avanzar aún más, para sacarle más ganancias. Importante ser uno de estos dos personajes en el juego. O un creador o un emprendedor. Si, si logramos hacer eso familia, vamos a poder se, seguir sacándole ganancia al juego un poquito más el futuro es brillante y en el metaverso de habla pero nada de esto sería posible sin jugadores increíbles y una comunidad como ninguna como, como ninguna otra en el metaverso eso sí la comunidad es, es de las mejores en esta actualización de la trayectoria del tercer trimestre, nos complace repasar los aspectos más destacados del último trimestre y las iniciativas clave que se presentarán en las próximas semanas y meses. Semanas y meses llegan estos cambios, familia. Creo que el que llega más pronto es el el de los tesoros en una o dos semanas por por más tardar. Echa un vistazo a nuestro panel en en vivo de la trayectoria, el ama. Uh, si le apretan aquí al, al al link, cuando abran este documento, ahí en el barrio, los va a llevar al video del YouTube donde los fundadores del juego van a estar este lunes. Ah, tengo que subirlo este video lo más pronto posible a las 11 a.m. PT para obtener información exclusiva con el Jerome More, X1 The Gamer y los confundadores de Aplan, Dan y Dirk. Van a estar en vivo. Creo que normalmente tardan como una hora, um, según que van a tomar preguntas de la audiencia, pero vamos a ver. Voy a tratar de tomar ese día, mañana, a ver si puedo salirme de trabajar, no le digan a mis jefes, para poder entrar aquí, tomar notas, estar en el barrio, para ver qué, de qué tanto dicen. Y asegúrate de unirte a la conversación en Reddit antes del AMA. Ah, Yo desde llevan como un mes, mes y medio, que a cada rato dicen que quiere que la gente que se meta aquí a platicar. La verdad yo nunca, lo, no lo uso, pero por lo que he escuchado, no hay organización aquí en este del Reddit. Pero en fin, si quieren ir a platicar con tus jugadores, váyanse allá. Pero el, el panel será en vivo por el YouTube. Okay. Mirando hacia atrás en el tercer trimestre, ahora sí si vamos a repasar. Antes de mirar hacia adelante, echemos un vistazo rápido en el espejo retrovisor para reflexionar sobre los hitos y logros clave. Ah, miren, Winetka. estoy poniendo este aquí. Autos, los NV Motors. En los últimos meses, los habitantes de Aplan han podido tener en sus manos los Metaverse Motors, NV Motors, así se llaman y algunos de los vehículos llegaron al piso de ventas por primera vez esto incluye la serie 2 serie 4 la serie T y la serie C uh, también quería hacer un video sobre lo que me pasó con lo de los autos hace unos días no sé por qué me dejó comprar un auto cuando entré yo la posición 1600 cuando entré a la tienda nada más vi el botoncito verde y mis reflejos me dijeron que tenía que yo que comprarlo después de que le apreté el botoncito, me lo dio. No sé, pero se me hizo sospechoso porque me, por los correos que me llegaron, no tenía yo, yo ninguna posición buena, pero la verdad como que se me hizo medio sospechoso eso. Pero en fin. Ah, entonces ya podemos comprar esos autos. Los más baratos creo que la serie S cuestan 140 UPEX, para llegar más a la venta. Si necesitan autos, estén pendientes para registrarse. A Carreras en julio llevamos a cabo el primer gran desafío de circuitos. Esta competencia encargó a los jugadores crear pistas de carreras personalizadas utilizando calles reales de la ciudad de Apland. Los jugadores pudieron experimentar las pistas de carreras por sí mismos en el primer Alpha Race. Aquí vimos a los Aplanders competir contra oponentes generados por una computadora alrededor de la ciudad. Si se van al barrio, ahí en la Plaza Mayor, en la sala de la Plaza Mayor, cuando hago carreras pongo un link donde pueden ver cómo son las carreras. Esto habla de un evento que tuvimos en, uf, cuando fue hace dos meses creo, los jugadores pusieron, pudieron, a ver, uh, crearon una autopista en la ciudad de San Francisco. Creo que el ganador se llevó un auto, creo. Pero, en fin, um, ya nos llegaron las carreras, pero solamente podemos jugar con la computadora. Entonces, lo que estamos repasando. Las meta-ventures, las meta-aventuras, los negocios. Las meta-aventuras abiertas a todos ya después de meses de pruebas beta cerradas con un pequeño grupo de jugadores. MetaVentures abrió a todos los jugadores. Esto incluye la, oportun la oportunidad de operar tiendas de exploradores, de Jets, de la NFL y del equipo de Porto. Primero sacaron las tiendas de exploradores en forma beta, después los de Jets de la NFL en forma beta. Y creo que los de Porto no los sacaron en beta, era abierto a todos los mundos. Ya hay tres formas de ser un empresario dentro del juego con estas tiendas. Fábricas, apenas nos llegaron las fábricas también. Las fábricas son clave para las Meta Ventures en Aplan, ya que permiten a los jugadores fabricar artículos personalizados que luego quieren vender en los showrooms. Son las salas de exhibición, los, los showrooms. Um, entonces, ¿cómo funciona esto? Uno manda los planes del NFT, del diseño a los de Aplan. Si los de Aplan los aprueba, no los dejan construir en nuestras fábricas. Una, una vez terminadas de, de construir en las fábricas, nos permiten um, llevarlos a las a los showrooms. Y de ahí ya se van a poder vender. Y de eso quiero hablar en el próximo video, tal vez el próximo fin de semana, de cómo tener todos en cuenta familia para planear una bien una, una estrategia buena pensando cómo se venden las cosas en la, en la vida real para que no fracasen no fracasemos en nuestros negocios importante que se pongan a, a pensar cómo el proceso todo esto tenemos que diseñar el, el nft el adorno o de ahí lo mandamos a los, a los de Aplan para que lo prueben. Si los de Appland los lo aprueban. no los dejan fabricar en la fábrica. Tenemos que usar Sparks. Dependiendo del tamaño de la fábrica, nos dejan meter cierto número determinado de Sparks, lo máximo. Creo que en las fábricas pequeñas solamente pueden usar dos Sparks las 24 horas del día. Una vez que se termine la fabricación de ese NFT, de ese adorno, se va al, lo mandamos al showroom y de ahí ya se pueden vender. Todo un proceso como en la vida real. Importante que entiendan eso y como les dije en el video que haré la próxima semana, voy a hablar un poquito más de eso, que lo que tenemos que pensar para poder vender estos NFTs. Uh, en este punto, todos los jugadores pueden construir una fábrica, mientras... A ver otros. Ah, no. En julio presentamos estas estructuras con uso limitado que solo unos pocos jugadores en la versión beta podían fabricar. En este punto todos los jugadores pueden construir. En este punto todos los jugadores pueden construir una fábrica mientras que la capacidad de la fabricación para todos llegará pronto. Muchos de los miembros del barrio, bueno, muchos, algunos, ya hicieron sus fábricas. No les sirven para nada ahorita, pero en un futuro. Tal vez en dos tres meses ya todos vamos a poder construir. El problema es tener algo para fabricar dentro de esa fábrica. Importante que entiendan eso, familia. Okay. Decoración al aire libre, lo que llaman el outdoor decor. La decoración exterior es una de las formas clave en que los jugadores pueden contribuir directamente a la apariencia de Aplan. Con la introducción de la fabricación de decoración para exteriores, la comunidad tiene las herramientas para diseñar y producir sus propias creaciones. Actualmente estamos en pruebas beta con algunos jugadores resolviendo todos los problemas y mejorando para futuros creadores y la comunidad en general. Los jugadores en beta pueden crear una cola para la producción de decoración exterior dentro de sus fábricas, asignando Spark a la producción. Una vez que se completa un artículo, se coloca en el lote del inventario de la fábrica, listo para venderse en sus próximas salas de exhibición entre San Francisco y Fresno. en el momento solamente se pueden fabricar en San Francisco y Fresno. Y ahorita les voy a enseñar en el mapa cómo se ve eso. Si no han visto los videos anteriores, no han visto las capturas que he subido en el, en el barrio movimientos de elementos tercera dimensión sabiendo que los lotes de las fábricas se llenarán con el tiempo lanzamos el movimiento de artículos en 3d junto con la fabricación de auto decor esta mecánica permite que los jugadores um, permite a los jugadores mover activos 3d de sus lotes de inventario a otras propiedades para hacer espacio para artículos recién producidos. Esto incluye la decoración de exteriores y otros elementos 3D como, como vehículos. Hizo un video explicando cómo mover los autos. Todos los usuarios ahora pueden utilizar el espacio no, no utilizado alrededor de sus lotes, de sus propiedades de inventario para colocar otros artículos como automóviles o decoración exterior. Si han conseguido alguna pieza a través de intercambios recién habilitados a ah, dónde era así oh, nos vamos a ahorita el juego dónde está ok vamos a ver vamos a ver okay, les digo que no sirve mi mi maquinita o esa que me hace cambiar las pantallas rápido todavía no funciona pero en fin si venimos a san francisco estos puntitos grises familia son lo que llaman los, los showrooms, no los showrooms, perdón, las fábricas. Estas son las fábricas. Entonces, por ejemplo, ah, vamos al de, creo que él tiene, ahorita está en construcción. Digo, tiene fabricando algo. Aquí está la fábrica, ¿verdad? Podemos entrar a la fábrica y miren lo que tiene él. Ya está fabricando todos estos. Una vez que termine de la fabricación de estos artículos, estos activos, ahorita no tiene ninguno. Ah, ¿Cuál jugador era? Creo que era este. Una vez que se termine, no, este no es. Los NFTs se ponen ahí al lado de... De la fábrica como los de los Motors, los autos, a ver, así ah, miren, miren, creo que él tiene algunos. Aquí están, miren. Ahorita les enseño algo más. Tal vez algo más impresionante. Ahora recuerden, no, no a todo mundo les va a gustar unos diseños como estos. Pero entre más fábricas de adornos lleguen, vamos a tener más. Um, opciones para poder escoger y, te, y ponerlos estos dentro de nuestro o oh, alrededor de nuestras casas. Bueno, los fabrican, les enseñé cómo se están fabricando. Unas que terminen, quedan aquí en el lote y después se, ellos ya los pueden mover. Este jugador ya los movió a su a otra de sus propiedades. Vamos a ver si lo puedo encontrar. Está aquí por el por el free month. Aquí está. Miren. Ahorita nos acercamos. Está por acá. Ah, aquí está. Aquí está. Aquí está. Miren. O sea, no no se ve interesante, ¿verdad? Para nada. Pero habrá gente que va a querer Tener estos NFTs en sus propiedades. Yo creo que si sí voy a tratar de comprar uno, más que nada porque son los, los primeros. Pienso que tendrán un poquito de valor. Tal vez no, tal vez estoy completamente equivocado. Pero así es como se van a mover los, los, estos adornos, van a estar, van a adornar nuestras propiedades. Dejen buscar algo rapidito, subí una captura en la mañana en el barrio para que vean. Se da una idea de cómo siempre me he imaginado que se van a ver nuestras propiedades. Porque esto como mmm, no demuestra bien todo eso. Espérenme tantito. Bueno, ya encontré lo que estaba yo buscando en el barrio. Dejenlo, Cambio la pantalla. Vámonos aquí al Discord. Miren lo que subí. Esto lo subió un jugador. Uh, se llama Joey Wilson. Esto le está, tiene su nodo en, en Queens, en Bell Harbor. Y vean esto es un adorno, estas mesitas, esta, esta, esta mesa y estas sillas, perdón, este, esto sería un adorno en el futuro. Aquí están los animales y los, y los árboles. Dígame si no se ve un poquito más real así. En el futuro, tal vez el, a, mi, a mediados del próximo año, vamos, vamos a tener otro token, y he hablado de, de esto en otros videos. Este token es el token de la vida, lo que le llaman así en, en inglés. Le llaman el STEM. susarak es como el Spark, pero son para NFTs que tengan que ver con cosas orgánicas, que tengan vida. Árboles, animales, plantas. Para poder, en el futuro, para poder tener arbolitos así en, alrededor de nuestras propiedades, vamos a tener que tener ese STEM. creo que Vamos a necesitar fábricas también en el futuro. No sé si vamos a poder usar las mismas. O invernaderos. No sé si vamos a tener que tener granjas para poder, no sé, producir estos artículos NFTs que son como árboles o animales. Me imagino, no sé, tal vez estoy pensando mucho, pero me imagino que en lugar de fábricas, vamos a tener que tener unas granjas, no sé, para unas para poder tener gallinitas, caballos. Va a ser interesante ver cómo los de Aplan van a hacer esto con las cosas que, orgánicas que tienen vida. Pero, miren, así se va a ir viendo Aplan poco a poco. No en unos meses, sino tal vez en un año, familia. Todavía estamos un poquito... a uh, atrasados con eso de los, de los árboles y los animales, porque apenas, apenas nos están dando los adornos. Pero me gustó cuando vi esto porque esto, no sé, esto me ayudó a, a reimaginarme otra vez, acordarme como siempre he visto al juego en el futuro. Vamos a ver a los autos pasar aquí, a NFTs de personas caminando y en unos años cuando podamos usar los, los lentes los virtuales vamos a poder ver más movimiento todo se va a ver más más real y me gustó que, que este jugador lo haya puesto hoy y lo que quiera demostrar es que en un futuro nuestras casas se van a poder ver así ahora dígame que si que si no les gustaría tener una casita Así, en cualquier parte de Aplan. ya que la, que la renten. Ustedes tal vez uh, tengan ese toque en el stem, hagan estos árboles, decoren bonito alrededor de sus casas y la renten. ¿A poco no? Sería más bonito tener una casa así como la vimos con los arbolitos, que todo algo así que no tiene, en el momento no tiene chiste, ¿verdad? Todo esto vacío. Pero imagínense aquí un estacionamiento, los árboles, un jardín, una piscina, que esto lo hagamos un hotel. No sé. Imagínense nada más cómo se va a ver el juego en uno o dos años. Apenas estamos construyendo. Después vamos a poner decoraciones poco a poquito. Cuando lleguen los árboles, las plantas, imagínense cómo parece entonces, en un año, ya todo esto va a estar casi construido. Ah, yo quiero un, un edificio de estos. Creo que me voy a arriesgar y comprar una propiedad, pero necesito una propiedad grande para poder hacer uno de estos. Pero, en fin, ya empecé a hablar como loco. Ah, entonces, así es como funciona lo de las, las fábricas, las decoraciones ah, que van a estar a, a alrededor de nuestras propiedades. De eso, de eso trata esta parte del documento. Ok, ahora hablan de los Legits, los Legits de Porto. En septiembre vimos nuestro prim, nuestros primeros Legits de fútbol. FC Porto, FC Porto, esenciales. Son coleccionables de todos los jugadores de la plantilla. Incluye Incluyen una bota y una camiseta. También introdujimos un sistema de niveles basado en el desempeño de, de un atleta. Igual como los de la NFL. Uh, son NFTs que se coleccionan. En el futuro van a poder hacerse colección. Pero compré un, una cajita, creo. O dos cajitas nada más para ver cómo era, pero en el momento no tiene ninguna utilidad. Las colecciones de Legends de la NFL L NFL, la temporada de fútbol americano del 2022, tuvo un buen comienzo gracias a las colecciones de Legits de la NFL para la nueva temporada. Este lanzamiento trajo 12 colecciones de Legends para los titulares de cada equipo de fútbol, con otras dos colecciones más adelante en la temporada. Creo que también hice un video tratando de, de poner mis, mis Legends en colección, pero no me dejó porque creo que tienen que ser del 2022. Pero ya se pueden hacer colección. ¿Qué nos dan en el momento? Nada. Pero lo que han dicho que en un futuro... Tener estos Legits en colecciones van a hacer que nos den UPEX. ¿Cuánto? No sé. Pero creo que están haciendo eso porque mmm, no hay utilidad en el momento, familiar no, no hay utilidad para estos Legits. Si son aficionados del fútbol americano, tal vez si le encuentren algún chiste. Pero llegaron las colecciones en los Legits. Gobernanza comunitaria y votación. El domicilio, que es un metaverso de asignado del mundo real sin una dirección particular. Con este lanzamiento, los jugadores pueden establecer una sola propiedad como su domicilio en Hablan. ¿Por qué es esto importante? Sienta las bases para varias mecánicas y características que incluyen votación en la aplicación, calificaciones de vecindarios, competencias de vecindarios, gobierno, gobierno comunitario y más. Además, puede descargar una foto de perfil del vecindario personalizada para representar su vecindario de Ablan, que es este. Um, hablé un poquito de esto cuando hice el video de, de cómo poner nuestro domicilio. Y hace unos días me puse a pensar sobre esto. El gobierno comunitario, para las personas que están en un nodo o tienen pensado hacer su nodo, importante que empiecen a pensar en cómo van a manejar esta mecánica porque si son los participantes en su nodo tienen la mayor cantidad de, de propiedades y ustedes controlan ese barrio, importante que estén de acuerdo sobre las decisiones que van a pasar en ese, en ese barrio. Como en la vida real va a haber mucha política, va a haber mucho desacuerdo. Así es que váyanse pensando cómo o cómo lo harán para que estos votos, estas decisiones no les den dolores de cabeza. No siempre vamos a estar de acuerdo con cómo vamos a querer que el barrio se desarrolle. Pero creo que es importante, no sé, Tener una forma de, de hablar de estas decisiones y tomar estos votos. Creo que tal vez en el barrio, no se sé, tengamos que hacer otra sala que sea especialmente para votación, para hablar sobre esas decisiones. No, sé que los de Porridge Park están haciendo una votación ahorita para elegir al primer alcalde de ese nodo, del Porridge Park, está grandísimo. ¿Cómo le están haciendo para votar? No sé, pero ellos ya están pensando en eso, familia. Y creo que nosotros con el nodo de Winerka tenemos que, que empezar a pensar en eso también, pero lamentablemente es, es mucho trabajo, todo el mundo está ocupado y es cosa de organizarse. Pero vayan pensando en eso, sí, son parte de otro nodo o quieren hacer su propio nodo. ¿Cómo esto los va a afectar? Porque no me imagino que mucha gente va a salir peleándose con los miembros de ese nodo. ¿Pasa en la vida real? Creo que va a pasar en el metaverso también. Las microcasas con el lanzamiento de los domicilios. También lanzamos microhouses, los, las microcasas. Estas estructuras residenciales permiten a los jugadores con parcelas pequeñas construir una casa, lo cual es un requisito para tener una dirección particular. Qué bueno que hicieron esto porque muchos jugadores tenían casas pequeñas, digo propiedades pequeñas y que estas microcasas casas, micro acaben ah, perfectamente en esas, esas propiedades. Desarrollo de terceros. También hice un video apenas hace una semana, creo, hablando de esto. Lo que podría ser el lanzamiento más importante que contribuyó al cambio de Apple a una plataforma en lugar de un juego, ahora es una plataforma. Fueron las herramientas de desarrollo comunitario. Abrió la puerta para que los desarrolladores y creadores conectaran su contenido a Ablan a través del API. Cualquier desarrollador de Ablan, Developers Network, el UDN, tienen que los tienen que admitir a ese a ese grupo. Ahora puede conectar sus juegos, aplicaciones y otro contenido a Apple. Por ejemplo, el de UPEX World, el Take Me Later. Muchos de nosotros del barrio estamos en su server que está haciendo un juego de es, mmm, extraterrestres, no sé, nave espacial. Que, que, ¿Cómo es la historia? Que algo le va a pasar al planeta y muchos ciudadanos de, de la Tierra se subieron a, un, a una nave espacial. Y vamos rumbo, no sé si llamar todo planeta Ese es su juego de él. Entonces, él está creando un juego, lo que le llaman el, el, la, la capa 2, arriba de Aplan. Cap, Aplan es la capa número 1, el nivel número 1. Y los de Upex World están haciendo un juego a nivel 2. Y creo que va a ser interesante su, su juego. Los jugadores encuentran este contenido en la aplicación yendo a nuevas estructuras llamadas Developer Shops. En develop, Developer Shops, los jugadores acceden a aplicaciones de terceros diseñadas por socios desarrolladores. La economía de Ablan y los activos de, los activos de los jugadores se pueden in, incorporar a estas experiencias de terceros si el desarrollador lo elige. Okay. Esto no le puse atención cuando lo leí la primera vez y cuando empecé a hacer la traducción dije, a ver, vamos a leerlo otra vez. Vamos a ver si, si entendemos lo mismo, familia. Los jugadores encuentran este contenido en la aplicación viendo nuevas estructuras llamadas developer shops. Creo que van a estar de color... Ah, me di, ¿Moradas? No. No me acuerdo qué color habían dicho, ley por ahí, que van a estar de un diferente color. Las fábricas son grises, las tiendas de exploradores que son verdes y los de los legit son amarillos algo así bueno estos van a tener su propio color en estas tiendas los jugadores acceden a aplicaciones de terceros diseñadas por socios desarrolladores ¿Okay? si yo soy un si mmm, yo tengo una idea por ejemplo lo que hice en, en uno de los videos creo que les, les dije desde la semana pasada donde llené mi aplicación, mi, la solicitud, ese formulario, para que me aceptaran porque tengo una idea para un juego. Por lo que entendí, estos desarrolladores, si aceptan mi idea, me van a ayudar a crear ese juego. Entonces, así, miembros del barrio, llegan a estas tiendas diseñadas por estos desarrolladores y van a jugar mi juego que yo diseñé. Creo que así va, va a funcionar. Porque cuando hice ese video les dije que no estaba yo muy seguro cómo iba a funcionar esto. Pero una vez que leí lo de aquí, creo que entonces sí le entendí bien. Que cualquier jugador que tenga una idea para un juego no sé, otro proyecto, uno puede hablar con estos desarrolladores. Si a ellos les interesa y ven que es algo que tal vez va les van a sacar ganancia, ellos nos van a ayudar. Ahora, ¿cuánto va a costar todo esto? No sé, dudo que sea gratis. Pero ese es el chiste, que no tenemos que saber sobre programación para poder crear estos juegos dentro del juego la economía de hablan y los activos de los jugadores se pueden incorporar a estas experiencias de terceros si el desarrollador, el desarrollador lo elige. Por ejemplo, una, unas batallas de, de exploradores, en lo que muchos estaban diciendo, que nos ponemos a hacer que nuestros exploradores se peleen entre ellos mismos. A través de Community Developer Tools, esperamos, que, esperamos ver que las ciudades y los vecindarios se conviertan en puntos calientes de actividades donde hay una nueva aventura en cada esquina. Se llegan más negocios. Y recuerden, pónganse ponga, a pensar todos estos cambios que llegan, estos negocios, estas empresas, estos proyectos. Esto quiere decir que los jugadores ya no van a gastar tantos upex en propiedades familia ya creo que ya se acabó todo esto una vez que ya lleguen todo esto que nos están, todo esto que nos están prometiendo porque la comunidad quiere utilidad y si podría jugar un juego por no sé 500 mil 500 o mil upex y me divierto con los miembros del barrio por unos 5 o 10 minutos Creo que muchos vamos a preferir hacer eso que andar ahí buscando propiedades para flipear. No sé, tal vez estoy totalmente equivocado, pero creo que todo esto va a cambiar la economía del juego y ya, como diciendo al principio, ya no será un juego de bienes raíces solamente, sino va a ser un mundo en el metaverso donde Habrán diferentes proyectos, diferentes negocios, diferentes tiendas. Otros desarrollos, los tesoros del Rush. Los tesoros del Rush son un nuevo giro para las búsquedas estándar de tesoros diseñados para fomentar la exploración y permitir búsquedas de tesoros más frecuentes. Aún no sabemos cómo va a funcionar esto, familia. Todos los que nos dedicamos a buscar tesoros estándar, estamos preocupados de cómo va a funcionar esto. Si vamos a perder ganancias. Pongan atención cuando vengan esos cambios para ver si aún vale la pena tener una red de propiedades o no para buscar esos tesoros estándares. Concurso de diseñadores de edificios. Como resultado del concurso Master Builders en julio, vimos 17 nuevos modelos de construcción diseñados por jugadores introducidos en Aplan. Sí, yo ya construí, yo ya construí eh, uno bien bonito en Nueva York. Lo enseñé en uno de los videos uno de mis favoritos, y quiero construir ese de lo que le llaman el Lily Tower en San Francisco, pero necesito una parcela, creo que de 150 UP cuadrados, y están carísimos. A ver si puedo ahorrar para construirme una. Pero van a llegar más concursos de estos. Lanzamientos de ciudades. Aplan está continuamente ampliando sus fronteras. Este fue un trimestre fantástico. Fantástico para las ciudades, ya que vimos que, los, que las dos primeras ciudades internacionales se abrieron a una inmensa pop popularidad, Río y Porto. Aquí hay una lista de las ciudades que ab abrieron este trimestre, desde julio, Río, Porto y la próxima semana, la semana antes de que se acabe el mes, Dallas y Arlington. Mucha suerte, si van a participar, no sé si voy a ir, si voy, voy a tratar de comprar cerca de la estación y ya. Resumen de, de asociaciones. En el tercer trimestre trajimos nuevos y emocionantes socios. Hablan, échales un vistazo Aporto y la escuela de samba. Ya construyeron su edificio, los de samba. A ver cuándo nos traen un evento de samba. Esperemos que esté interesante. A lo mejor en febrero, cuando sea la fecha del carnaval. Tal vez cuando tengamos un evento de Samba. Objetivos de la trayectoria del cuarto trimestre. Ahora sí, familia, ya llegamos a la mitad. Ahora vamos a hablar de lo que se viene en estos próximos meses. Los siguientes proyectos están actualmente en desarrollo. Es posible que algunos de estos artículos se entreguen en el cuarto trimestre, desde octubre hasta finales de año mientras que otros probablemente llegarán en el primer trimestre del 2023, entre enero a enero, febrero, hasta marzo, finales de marzo. Yo que ustedes me espero hasta marzo para que todo esto de que están hablando ahorita llegue. Ya sabemos cómo son los de Aplan, que se tardan un poquito, ¿verdad? Así, así que no se emocionen, háganse la idea que todo esto va a llegar en enero o febrero. Autos, carreras de multijugador. Como una evolución del modo alfa y las subsiguientes carreras no competitivas, las carreras de multijugador pone a los jugadores cara a cara. Si no tienes un vehículo, puedes unirte a estos eventos como espectador. Perfecto. ¿Qué es lo que se viene? Ya habían hablado de esto, pero es bueno saber que, que ya va a llegar en los próximos seis meses. Ya por fin vamos a poder jugar con otros jugadores. Ahorita solamente con la computadora. Van a, a Será otra forma de obtener UPEX con las apuestas. Habrá gente que va a querer apostar y en lugar de comprar propiedades, van a gastar esos UPEX apostando en nuestras carreras. Pongan atención a esto. Uso de automóviles para el transporte. En lugar de trenes, aviones o ver a tu explorador saltar por un vecindario, el transporte en vehículos brinda a los jugadores una nueva forma de moverse por el mundo. Esta forma de transporte ofrece más libertad a la hora de viajar entre ciudades. Esto cambiará el movimiento en Aplan para siempre y acercará el mundo un poco más como viajamos en la vida real. Recuerden, en otros videos les he dicho que los de hablan han dicho que en ciertas ciudades, cuando se abran ciertas ciudades, no habrá ni aeropuerto ni estación de tren ni de autobuses. La única forma que vamos a poder llegar a esas aperturas será en carro, en auto. Si no tienen uno, van a tener que contratar a alguien para que los lleve a esa ciudad. Importante porque eso será otra forma en que los jugadores usen sus supex. Y no sé qué tan rápido será este movimiento nuevo usando los, los autos. Las Metaaventuras, salas de exposición, completando a las fábricas, complementando a las fábricas anunciadas en el tercer trimestre, lo que hablamos hace un rato. Recientemente presentamos las salas de exhibición, los, los de exposición, perdón, los showrooms. En esta etapa, todos los jugadores pueden construir una sala de exposición. Todo el mundo podemos hacer eso. Habrá varios tamaños para elegir, cada uno con diferentes características y capacidad. Importante que entiendan eso. Cuando estén completamente lanzadas estas estructuras, Permitirán a los habitantes de Abland vender artículos 3D que hagan que tengan una presencia física en el mapa. Por ahora, estas capacidades están siendo probadas por jugadores en el grupo beta de Adult Decor y solo pertenecen a su inventario. En el futuro, otros jugadores pueden solicitar vender sus activos en las salas de exhibición de otro jugador como comerciante secundario como como lo hacemos ahorita en el en las tiendas de exploradores, que por ejemplo que le diga yo a, a Rodrigo que tiene su tienda de exploradores, puedo decirle, hey, ¿puedo, vender mi, puedo, puedes, puedo poner mi explorador aquí en tu sala de exposición para que los jugadores entren y vean los exploradores bien bonitos en tercera dimensión. Así es como se va a poder ver en el futuro. Creo que sí, ahorita cualquiera los puede construir. No sé si ya, en verdad, no sé si ya salieron, si ya se pueden construir. O apenas se van a poder construir como las fábricas. Pero solamente ciertos jugadores van a poder usarlos. A ver qué más sigue: adornos estructurales. Los adornos de estructura, que son diferentes a los adornos que se ponen alrededor de las casas. Estos se ponen para adornar los, los, uh, nuestros edificios. Y si son nuevos y no saben de qué es esto. A ver, déjeme regreso aquí al juego para que vean. Ta, ta, ta. No, assets. Estos son los adornos que van en los edificios. Primero llega Halloween y yo voy a poder hacer, usar mis adornos de Halloween otra vez. Pero estos es lo que estamos hablando ahorita. Se van a poder fabricar, diseñar diferentes adornos. Bueno, de eso es lo que están hablando. Regresamos uh, al documento. Los adornos de estructura son esenciales máscaras para edificios que permitan a los jugadores agregar imágenes únicas a sus estructuras. Se planea lanzar Meta ventures de adornos estructurales en versión beta abierta. ¡Uh, qué bueno! Donde los jugadores podrán fabricar adornos de estructura en fábricas y venderlos en las salas de exhibición. Esta fase es similar a cómo ha evolucionado la fabricación de adecoración decoración al aire libre. Y gran parte del trabajo preliminar ya se ha sentado gracias al despliegue de fábricas y los showrooms. Una diferencia clave con las decoraciones al aire libre es que los adornos estructurales se lanzarán en beta abierta y no en beta cerrada. Entonces, estos adornos para los edificios, cualquier jugador va a poder tener su propio negocio porque es en beta abierta, no cerrada. Otra forma en que los jugadores van a empezar a invertir sus Sparks, sus recursos, sus UPEX en la fabricación de todo esto. Y vamos a hablar en más detalle, con más detalle de esto, de estos negocios en el video de que voy a hacer a la próxima semana. Porque realmente me hizo pensar muchas cosas este documento. Los Legends, Mementos y colecciones de Legends de Porto. Los Mementos, recuerden... No me acuerdo cuando hice ese video de, los, de la NFL no entendía qué eran los mementos. Pero los mementos son el, un NFT que solamente tiene un número de Mint que se crea antes del. Después del juego. Después del partido. Dependiendo la. qué tanto hizo, tanto hizo ese jugador. Si tuvo un, un buen juego. En las estadísticas de ese memento, de ese NFT. Uh, van a indicar con llamas si tuvo un buen jue juego o no. Por ejemplo, que un jugador haya marcado 3, 4 goles, tal vez tenga unas 3, 4 llamas en, a la vuelta de su tarjetita, indicando que tuvo un buen juego ese día ese jugador, lo que hace que ese memento suba de, de nivel y nos den más puntos por esa tarjetita. Uh, para complementar el FC Porto Esenciales, los esenciales son tarjetitas regulares, uh, las más baratas. Esas son las, y pueden tener hasta mil números de Mint, mil, mil copias. Los mementos solamente hay uno para ese juego. Uh, para comple complementar el FC Porto Esenciales, lanzando, lanzado el último trimestre, los mementos de FC Porto permite a los jugadores recopilar legends de sus actuaciones de fútbol favoritas de los partidos del, del Porto. Estos mementos se destinarán a las colecciones de Porto que se anunciarán durante la temporada de fútbol. Los mementos y las colecciones contribuyen a la tabla de clasificación del Fanscore que estará disponible próximamente para el FC Porto. Um, igual que los de la NFL. Esto es un relajo cómo se tiene que hacer eso, dependiendo cuántos puntajes tengamos. Es el orden que podemos comprar estos mementos. Hice un video, por si les interesa. Uh, vamos a ver. Es posible que los mementos de F Deporto y las colecciones no se lancen simultáneamente, pero ambos están en desarrollo para esta temporada de fútbol. Yo me imagino que los mementos van a llegar primero y después las colecciones, como lo hicieron con los de la NFL. Gobernanza comunitaria y votación. Votación en la aplicación. Votación AirHack. La votación AirHack es la primera de dos tipos de votación en la aplicación que llegan a que llegan a Aplan. Los votos AirHack son temas únicos que determinan un único resultado y estarán activos durante un tiempo fijo en el perfil un buen ejemplo de votación ad hoc es, está en la última actualización económica donde hubo una propuesta para un nuevo enfoque de financiación para el Fondo Comunitario de Aplan. Hizo un video también explicando eso. Vamos a votar uh, en tal vez yo digo que en un mes, dos meses, cómo vamos a querer que los UPEX se distribuyan en el juego. Especialmente esos UPEX están en el Fondo Comunitario de Aplan. Ya vamos a poder votar. Ranking de los barrios. Importante que uh, pongan atención a esto. He hablado de esto, pero ya está aquí escrito. Aportando más impacto e importancia a, do a donde los habitantes de Aplan cuelguen su sombrero, a cada vecindario de Aplan se le asignará una, calific una calificación basada en varios factores las calificaciones de los vecindarios serán en el factor decisivo, decisivo para los engendros de las colecciones de vecindarios. Ya van a llegar las colecciones de los barrios. Al tener propiedades en los barrios y que los hagan de colección, eso nos van a crear un poquito más de UPEX, no mucho, pero puede que sea un barrio de colección limitada o raro, dependiendo qué tanto... ¿Qué tan desarrollado esté ese barrio? Manténgase al tanto. Pronto se revelarán más detalles sobre las calificaciones de los vecindarios. ¿Cuántas, cuántas construcciones hay? ¿Cuántos negocios hay? El número de propiedades ya compradas en ese vecindario. Ya se compró todo. Um, así es que estén atentos porque si son parte del nodo en Winerca o van a crear su propio nodo, importante saber de esto para que planeen una buena estrategia. Portal NFT. Sé que a muchos de ustedes les va a encantar esto. Conexión de, de descarga en Ethereum. Cuando se complete la conexión de Aplan a Ethereum, los jugadores podrán descargar sus NFTs de Aplan a la cadena de bloques de Ethereum. En la próxima versión beta, los exploradores serán los primeros activos descargables. Con la descarga de Ethereum se puede acceder a los activos de Aplan en aplicaciones descentralizadas, los TAPs, en la cadena de bloques de Ethereum, como los mercados NFT, como OpenSea. Ahora, Antes de que siga, familia, cuando llegue esto, por favor, y espero que no se me olvide hablar de esto cuando haga el primer video, por favor tengan mucho cuidado porque es muy fácil que los hackeen en la cuenta de OpenSea he visto en el Twitter como personas han mandado mensajes diciendo me acaban de hackear mis NFTs en OpenSea no sé creo que les llega un mensaje y le lo abren y eso hace que les dé permiso a su cuenta en OpenSea y les quitan sus NFTs por favor familia tengan muchísimo cuidado cuando hagan esto ok y cuando Haga ese primer video, espero recordarme para ver a ver si puedo averiguar un poquito más qué lo que cómo es que que esos hackers lo hacen para robarse esos NFTs. Y si alguien sabe cómo, déjenoslo saber porque para que nos cuidemos entre todos. Este es otro paso importante hacia la construcción de un ecosistema abierto e interoperable. Que brindará a los jugadores más utilidad para sus activos en Aplan en y más allá. Creo, creo que cuando empecemos a poder meter estos exploradores a uh, OpenSea, esto hará que lleguen más jugadores nuevos, no muchísimos, uh, pero creo que eso ayudará con, con el juego. Porque van a decir: ¿Y esto qué es este explorador de Aplan? ¿Qué es esto? ¿Qué es este juego Aplan? Creo que van a llegar más, más jugadores, lo que hará que más personas sin escrúpulos vengan a tratar de, de, robarlos, de robar nuestros activos dentro del juego. Así es que tengan mucho cuidado, pero creo que esto ayudará mucho al juego a darle publicidad. Y a ver, no sé si en ballenas, pero creo que hará que lleguen un poquito más de jugadores cada mes. Desarrollo de terceros. Después de lanzar las herramientas de desarrolladores en el UDN, los jugadores deben esperar ver nuevas experiencias y aplicaciones en Aplan. Los desarrolladores pueden aprovechar la economía y los activos ya establecidos en Aplan. A través de las tiendas de desarrolladores, los desarrolladores pueden conectar su contenido de terceros a través del Developer Shops. Algunos serán eventos basados en la ubicación de Activos, algunos serán eventos basados en la, en la ubicación, activados al mover su explorador a diferentes ubicaciones. ¿Qué quiere decir eso? No, así no lo entiendo. Algunos serán eventos basados en la ubicación, activados en la ubicación activados al mover su explorador a diferentes ubicaciones de entonces tenemos que mover, tenemos que mover nuestro explorador a diferentes propiedades. ¿Y eso activa el juego? No sé. Estas experiencias serán construidas por la comunidad y los socios desarrolladores y transformarán la experiencia del día al día en Appland. De ahora en adelante, hablan se ha convertido una vez más en un metaverso de capa 1 y una plataforma para que los creadores lleven su contenido a entornos web 3. Como los de Upex World. Recuerden, es lo que habla se llama lo que le llaman la capa 1, el nivel 1, el layer one Así es como se le dice en inglés, layer one Y los desarrolladores, los programadores van a poder crear juegos, actividades arriba de aplan, usándolo usando um, los juegos de aplan no sé, usando los, las, los edificios, los NFTs de Aplan. Pero. Mm, la verdad no sé cómo funciona bien, solo sé que habrá gente que va a poder hacer cosas usando el juego. Pero no va a ser realmente dentro del juego, sino lo que le llaman arriba del juego, encima del juego. Pero van a poder usar contenido que está dentro de Apple. De un poquito confuso, vamos a ver cómo los de Upex lo hacen para que pueda yo hacer un video explicando mejor cómo, cómo será esto. Uh, otros otros desarrollos ya me lo acabamos familia comunicación en el juego uh esto cuando leí esto por tercera segunda vez que medio me confundí pero creo que ya lo entendí si bien Discord y Reddit son lugares fantásticos para que los jugadores hablen de negocios la comunicación en el juego llevará la colaboración y la comunidad a un nuevo nivel Poder saludar a los vecinos, eventos de tailgating en los estadios. Uh, en el, cuando uno hace el tail, tailgating en los, antes de un juego, se pone ahí a hacer carnes, a preparar comida, a beber, es Ese es el tailgating aquí en Estados Unidos. Confundir a otros jugadores del rastro de un tesoro cercano. Entonces, vamos a poder platicar con los jugadores mientras estamos buscando estos tesoros y vamos a poder decirles, no, mira, están, la flecha te apunta hacia la izquierda, no, aquí no vengas o es para allá, no sé, ¿cómo va a estar eso? Ah, pero eso está interesante, ¿cómo vamos a poder confundir a estos cazadores de tesoros? Estos son solo algunos ejemplos de la dinámica introducida cuando los jugadores puedan interactuar directamente en la aplicación y no podemos esperar. Esto hemos pedido este tipo de comunicación dentro del juego desde hace mucho tiempo, más de un año. Especialmente cuando nos llegan ofertas que no queremos y le queremos decir al jugador, ¿sabes qué? Por favor no me mandes este tipo de ofertas basura. O... Si quiero contactar a un jugador para decirle, oye, este quiero platicar contigo porque quiero hacer un trato, y tal vez ellos no están en Discord o no me sé su, su nombre en el, en el Discord, ya vamos a poder hacer esto. Y en un futuro vamos a poder tener lo que llaman los cafés dentro de hablan Alguien va a tener su negocio donde la gente va a poder entrar y platicar. Creo que estaría bonito uno de los miembros haga un negocio de un café y ahí nos nos sentamos a platicar ahora ¿cómo va a funcionar todo esto? no sé ¿cómo le podemos sacar ganancia? no sé, tal vez para poder entrar al, al café necesitamos mandar a nuestro explorador a ese café y con esas visitas um, nos ayuda un poquito pero también es, sería cosa de pensar de ¿Qué, ¿Qué utilidad o cómo lo harán para atraer a la gente a su café? ¿Qué, ¿Qué me voy a llevar? ¿No se me van a dar algo? ¿O simplemente estar con la comunidad, hablando con ellos? Si piensan abrir un café, pónganse, pónganse a pensar eso. ¿Qué les pueden ofrecer a la comunidad para que vayan a su café? interactúen entre ellos sí mismos, entre ellos mismos, la pasen ahí una hora, dos horas al día. Algo tienen que hacer ustedes para atraer a, a, esas, a esos jugadores a su café. No creo que sea necesario que, que ustedes les paguen, pero tienen que ofrecerle un servicio, algo donde puedan venir a platicar. Me imagino que va a haber cafés donde hablen, no sé, de... De drogas, de sexo, de alcohol, uh, de cómo los trata la mujer, de diferentes cosas. El metaverso va a estar loco. Pero ¿qué clase de café van a poder ofrecerle a su, a las personas que, que los vienen a visitar? O sea, a lo mejor en un futuro se puede poner música en el café, juegos en su café, tal vez. Pónganse a pensar que eso viene en unos años. Avatares de tercera dimensión con los avatares de 3D, los jugadores tendrán una forma humanoide que podrán usar en ciertas situaciones en Appland. Esto puede incluir experiencias creadas a partir de Community Developer Tools. Por ejemplo, los avatares 3D serán personalizables brindados a los jugadores, brindando a los jugadores más formas de expresarse y construir una identidad digital. El de UPEX World. tiene sus avatares. Creo que de eso están, están hablando aquí. Y límite de acumulación de ganancias. Habíamos hablado un poquito de esto. Como se anunció en una actualización económica anterior? Sí, ajá, el segundo trimestre. Hablan, está pasando de un modelo de ganancias pasivas a un mecanismo de ganancias más activo. Importante que entiendan esto. Específicamente, introduci introduciremos un límite en la acumulación de ganancias no cobradas. Queremos alentar a los jugadores a permanecer como una parte funcional del ecosistema. El primer paso y fundamental para hacer esto es hacer que los jugadores inicien sesión. Como tal, los jugadores deberán iniciar sesión para cobrar sus ganancias antes de que sus ganancias acumuladas alcancen un cierto umbral variable según el estado de... de el, según el estado en APLAN, su nivel de jugador. Eso no significa que APLAN está poniendo un límite a cuánto pueden ganar los jugadores. Más bien es un límite sobre la cantidad de UPEX que pueden quedarse sin cobrar antes de que deje de acumularse. ¿De qué están hablando? Si no me han escuchado hablar de esto antes, a ver. Hace como unas tres o cuatro semanas. Después de que hice un video, uh, ¿quién fue? Creo que fue el Barto. Me dijo, oye, ¿por qué cada vez que haces un video no te veo con tu supex aquí? No sé si le, lo desespero. Lo desespero de que me vea mi supex aquí. ¿Por qué el agua? Y creo que le expliqué. Porque si los, los cobro, mis ganancias pasivas, Van a llegar a mi balance y me los voy a gastar. Ya casi no hago tanto eso, pero fue una forma de no gastarme mis UPEX, porque aquí veía cuánto, para mí solamente tengo 168 mil. Ya ni veo esto muchas veces. Entonces, si llega una propiedad que me cuesta 170 mil, digo, ah, ya no tengo, no tengo UPEX, no me alcanza. Por eso no colecto mis mis UPEX para prevenir que, que, los, que, me, que me los gaste yo más que nada. Ahora, ¿qué es lo que está pasando cuando miles de jugadores tienen sus UPEX aquí guardaditos en lugar de tenerlos aquí en su balance? Eso hace que los jugadores no los gasten. Y los de Ablan quieren que andemos intercambiando estos UPEX, que, estén, que estos UPEX estén en el mercado cambiando manos a cada rato. Por eso están haciendo esto, una de las razones, para que no los gastemos. La segunda razón, OK, porque muchas veces, no me acuerdo qué jugador uh, entró al juego, regresó al juego hace como unas dos semanas y nos dijo, oh, ya tengo como unos meses que no entro, y, pero tengo UPEX. Bueno, como los de Hablan quieren que los jugadores comiencen sesión para que así le digan a sus inversionistas que tenemos más, más actividad dentro del juego, esto forzará que los jugadores entren cada tres días, cuatro días, para colectar sus ganancias. Lo que, Donde decía que habrá un límite, por ejemplo, yo soy ejecutivo. Digamos que mi límite sea de 30 mil UPEX. Que en un día, en unas 20 horas, ya llego a los 30 mil. Si mi límite es de 30,000 UPEX aquí, si no entro a recolectarlos, ya no voy a seguir acumulando UPEX. Me van a visitar y todo eso. Mis, mis ganancias pasivas en mis propiedades no van a ir acumulándose porque llegué al tope. Llegué a mi a, a ese límite que me dan los de hablan. Dudo que sean 30,000 me imagino que para un ejecutivo sean mil, 50,000, mil, tal vez. No sé, el Abdullah se lleva como mil dólares, mil dólares, mil UPEX al día, algo así. Así es que dudo que, que sea muy bajo. Pero están haciendo esto para que entren más jugadores al juego, más seguido, para que así cuando hagan su reporte con los inversionistas, les enseñe en esa gráfica diciendo miren cuántos jugadores están jugando pero en realidad no están jugando porque le están enseñando una gráfica que hay jugadores activos en sí y cada vez que por ejemplo si hago esto que no suena de tonto los de plan si hago simplemente si hago eh, y colecciono esto nada más estos 63.63 supex ya hice una transacción en el blockchain eso es lo que le enseñan a los inversionistas familia todas esas transacciones en el blockchain para ellos uh, para los inversionistas es algo bueno por eso lo están haciendo en mi opinión pero tal vez estoy mal ¿verdad? a ver Así es decir, que cuando llegue esto me imagino que será en, en este año esto sí creo que sea este año cuando sea esto por favor entren al juego para que no pierdan upex de por sí que no nos dan muchos pero imagínense que se pierdan sus upex porque no entraron seguido a recolectarlos asociaciones en el cuarto trimestre tenemos más asociaciones en proceso es emocionante ver nombres y marcas familiares listos para unirse al, al ecosistema de Aplan. y estamos ansiosos por ver cómo las nuevas actividades llevan a Aplan al siguiente nivel pronto haremos anuncios oficiales así que estén atentos me imagino que este año van a anunciar más uh, uh, nos van a decir con quién se asociaron una o dos empresas tal vez va a ser interesante pensamientos finales hemos estado construyendo hemos estado construyendo hacia este momento en la historia de Aplan durante mucho tiempo entre ciudades internacionales actividades ampliadas nuevas mecánicas y herramientas que brindan a los desarrolladores ya la comunidad la capacidad de agregar al ecosistema hablan de estar realmente listo para transformarse en algo que el mundo nunca ha visto gracias por estar en este viaje con nosotros Unas a, nos a nosotros para el live para el ama en vivo para hacer preguntas y dejarnos saber sus pensamientos <ríe> Me imagino cuántos se van a quejar sobre los uh... Los encargados del Discord, porque hay un drama por ahí muy malo. Pero en fin, espero, familia, que sé que está larguito el video, creo que va a ser más de una hora. Espero que les ayude un poquito a entender. Recuerden que es importante saber los cambios que vienen para que cambiemos nuestras estrategias. Cuando haga yo ese video la próxima semana, me voy a esperar a escuchar el ama, tal vez unas dos tres veces, para ver realmente entender qué es lo que dicen porque creo que ya es hora de realmente pero realmente cambiar nuestra estrategia y empezar a a pensar como empresarios dentro del juego para que así podamos tener un poquito más de, de ganancias porque lo de vender y comprar ya no va a dar tanto. En mi opinión. Tal vez estoy mal. Pero creo que es la segunda etapa donde tenemos una oportunidad de asociarnos ahora. Con miembros de la comunidad. Sean Winnercas, en otros nodos. En otros servers. Creo que es hora de tomar ese segundo paso. Para. Aprovechar este juego que poco a poco va dejando de ser juego y ahora está haciendo un, un metaverso en realidad. Pero hablaré más de eso en el próximo video. Creo que voy a estar hablando como loco en ese video. Pero en fin. Bueno, como siempre, este documento se los dejo ahí en el en, la, en el barrio en la sala de eventos de Aplant para que lo lean con más calma si tienen alguna pregunta con confianza háganmela aquí o cuando me vean ahí en el, en el barrio en el Discord uh, va a estar interesante ver lo que pasa mañana ya son las 8 de la noche voy a tratar de editar este vídeo lo más pronto posible para que lo vean tempranito mañana no se les olvide dejar un like eso ayuda a que los jugadores nuevos encuentren el canal y recuerden que si ven jugadores nuevos en el barrio, echen una manita que todos empezamos y todos necesitábamos ayuda cuando empezamos en el juego. Y mucha suerte durante la apertura de Dallas. Todavía no sé si voy a ir. Tal vez sí. Y si voy, será para comprar cerca de la estación de tren. Y ya. Tres propiedades, familia. Tres. Bueno, familia, que tenga un bonito día. Y nos vemos despuesito en el metaverso.